Los que están corriendo porque nos llegan, los que están volviendo, siempre pueden estar en, en cualquiera de esos uh -huh. momentos en contacto con nosotros. ¿Cómo? ¿Ya está en contacto con nosotros? ahí? Sí, ya lo tenemos. Marta Momani, como siempre, que nos trae su columna de buenas energías. Marta, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está esa bella Alondra? ¿Y cómo está Carlitos? Muy bien. Eh, acá empezando esta mañana muy, muy, muy bien, así, con buena energía, ¿sí? Así tenemos que empezar, muy, muy bien, arriba, bien despiertos, Bien, sí, no queda sí. Otra. es verdad, es verdad con, con mucha energía sí. y estamos atentamente esperándote para que nos marques esa energía por donde tiene que ir. Y bueno, hoy un tema fundamental, como dijiste, hacemos siempre, ¿sí?, cómo reprogramarnos mentalmente, cómo reprogramar nuestra mente para vivir así, con altas vibraciones, en positivo, todo esto, y bueno, como sabemos, somos espíritu, cuerpo y alma, es un todo, o sea, no podemos separar cada uno de, de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, somos espíritu, cuerpo, alma, lo que pensamos, lo vivimos, lo... Lo que pensamos lo atraemos, lo realizamos y así. Así es nuestra vida, ¿sí? Tenemos que vivir en positivo. ¿Pero qué significa reprogramar? Eh, sería como hacer un cambio, un cambio radical, un cambio total de nuestra vida, ¿sí? Que esto nos permita realmente vivir en armonía. Porque muchas veces decimos, sí, voy a cambiar, a partir de mañana empiezo a hacer la dieta. A partir de mañana empiezo a buscar trabajo, a partir de mañana me levanto temprano, pero ¿qué pasa? Llega el otro día y quedamos ahí, todo en la misma, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que esto no es tan fácil, y sí, realmente no es tan fácil, pero tenemos que empezar. Aunque sea con lo mínimo debemos empezar, sí, reprogramar nuestro subconsciente. ¿Con qué? Con sugerencias, con cosas positivas. Nos sirve esto para controlar el dolor, la autoestima. El dolor puede ser tanto físico como del alma. O sea, muchas veces son dolores del alma lo que no nos permiten al cuerpo realizar ciertas cosas o nos sentimos cansados, con mucho dolor, con mucha presión y todo esto nos va afectando diariamente. Y, cómo sabe? bueno, como dije, tenemos que reprogramar el subconsciente con sugerencias y a veces decimos, esto me hace falta, pero hay muchas veces que la gente reconoce y dice, sí, yo tengo que hacer eso, pero hay otras personas que seguramente ustedes conocerán a alguien que dice, no, yo estoy bien, así, déjame, no te metas en mi vida, no me digas nada, yo eh, no fumo, no tomo, no hago nada malo y estoy perfecto, pero sin embargo uno los ve y se nota que no están, no están tan bien como como deberían, sí, o como o como podría ser quizás porque porque no aceptan esos cambios, no permiten que a veces uno tampoco los ayude y si la otra persona se cierra a que los este lo digamos lo ayudemos no podemos hacer eh, invadir más allá de todo eso, sí. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esta esta reprogramación? Primero que debo cuidar mis palabras. Eh, como dije, muy muy importante el tema de la respiración, o sea, el, si yo respiro bien, eh, voy a tranquilizar mi cuerpo, mi mente, mi alma, eh, voy a terminar con el estrés, voy a dormir mejor, o sea, respirar tranquilos, quizás dedicarnos una, un momento del día para hacer una buena relajación, para... Eh, unos instantes aunque sea dedicarme a respirar profundo a inhalar a exhalar con así muy muy profundo y pensando en cosas positivas quizás pensando en cosas buenas que me pasaron en mi vida eh, seres queridos que pasaron por mi vida tampoco no recordar tanto el pasado sí. Eh, el pasado ya dijimos el pasado es, es eso es pasado debemos pensar sí en el presente y bueno, tampoco imaginarnos ya, ya en un futuro tan, tan. Digamos, hay gente que por ahí dice: Yo en 10 años me veo así, voy a hacer esto. No, yo tengo que vivir el presente. Sí, sí, eh, mentalizarme en un futuro mejor, pero no estar tan, tan metido en eso, ¿sí? Y bueno, como dijimos, cuidar las palabras, hacer afirmaciones positivas, no empezar el día con malas vibras con cosas negativas y hoy será lindo el día y hoy cómo me irá con inseguridad no no yo tengo que decir hoy es el mejor día de mi vida voy a salir a la calle y todo todas las puertas se van a abrir en positivo hacia mi favor sí yo debo mentalizarme todo el tiempo eh, Poder, puedo escribir lo que yo deseo, ¿sí? Poder hacer como un diario, y o si no, proyectar cosas para el día, pero cosas en positivo. Debemos creer para crear. Buscar durante el día, eh, ¿cuántas veces digo no? Por ahí sí, a veces me dicen, ¿y cómo estás hoy? Y no sé, quizá, ¿y cuántas veces escuchamos? ese No, no, no, no. Entonces vamos envi enviando señales negativas al universo que no sirven, ¿sí? Porque nosotros tenemos que enviar señales positivas para que vuelva así, en positivo, vibremos en positivo, fuera los miedos, ¿no? no tener tanto miedo a hacer las cosas a, para que si le va mal y que no no me animo a hacer esto porque hoy iba a hablar a lb 7 pero no sé cómo me irán a tratar no si tengo si quiero hablar hablo y digo bueno saludo y me animo me animo a hacer cosas que nunca hago sí y que yo por ahí tengo ganas de hacerla y no no las puedo hacer porque por el porque el miedo no me permite entonces debo sacar todo eso eh, bueno las palabras fueron los miedos después eh, si yo veo a alguien que por ahí necesita ayuda como dije y yo le puedo ofrecer esa ayuda y creo que esa persona me puede escuchar lo intento lo hago sí pero si veo que por ahí es una persona medio tóxica y es como que me genera esa em no me genera empatía entonces más vale me alejo y dejo Dejar todas las, las personas tóxicas de mi vida. O sea, tratar de alejar. Muchas veces en la misma familia tenemos personas tóxicas que nos dicen Uy, pero, ¿qué va a hacer? Eh, no, pero mira habla en LB7, pero vos escuchaste, ¿no? Y así. La misma familia por ahí nos tira malas energías. Entonces, ¿qué? Sacar todo eso, olvidarme de todo, pensar que soy yo, que soy una persona importante que puedo realizar esto, que puedo realizar lo otro, lo que me proponga, sí, así, día a día. Y bueno, eh, si por ahí me siento incómodo, con estrés, todo eso, es bueno también pintar, pintar. Eh, el arte también nos permite expresarnos y de una forma muy muy diferente pintar mandalas escuchar música sacar bueno como dije personas tóxicas cuidar las palabras eh, vestirnos de colores claros vestirnos de colores así más como atractivos no no tan oscuros no tan pálidos no no tan neutros ¿sí? colores más vivos y esto todo esto nos sirve para vivir en armonía y para empezar a generar un cambio una reprogramación mental así, así que vamos a empezar de a poquito, pero tenemos que empezar a, hacer, a realizar un cambio en nuestra vida, a sobre todo a creernos y a saber que somos muy, pero muy importantes y somos únicos, así como lo es LV7 Radio Tucumán, somos únicos Bien. y como lo son ustedes, por supuesto, los mejores conductores de Tucumán. Ay no, por favor, qué presión, Ay. no, no, no, no. Acá sí. no te todo, ¿viste? Sí, mucho. Bueno, bueno eso es, es ser humilde, pero reconocer también que somos importantes. Tenemos que saber eso, somos muy importantes. Cada uno de nosotros ocupa un espacio fundamental en la vida, ¿sí? Y así, tenemos que valorar eso. ¿Por qué? Porque... Cada uno, como dije, ocupa un lugar fundamental. Por ahí ustedes lo ocupan en la locución, en la conducción de ese del programa. Eh, otra persona lo hace en su ámbito, pero todos somos importantes. Tenemos que saber eso y sobre todo valorarnos. Valorar eso, bien, la vida. Bien, ¿sí? Perfecto. Cuando la gente quiere, por ahí, cuando te escucha, quiere quedarse con alguna información extra, te puedo encontrar en Facebook. Sí, en Facebook como... Bien. Eh, buenas energías con Marta Mamani, en Instagram como Marta Mamani13, ahí pueden consultar, pueden aportar ideas, temas a tratar, eh, algo que no hayan escuchado y quieran saber, pueden consultarlo ahí, ¿sí? Excelente. Así que, que tengan un excelente día, muy, muy lindo. Y somos importantes, recuerden eso siempre. Gracias Martita, un beso gigante para vos, buen comienzo de semana y nos estamos hablando como siempre. Muchas gracias, estamos en contacto, gracias.